Si estoy probando, por ejemplo, a insertar una USB y si quiero ver si la detectó, puedo dar el comando lsblk. Entonces, normalmente doy lsblk antes de insertar la memoria USB, luego inserto la memoria USB y vuelvo a dar el comando lsblk. Pero yo puedo hacer que este comando se repita indefinidamente y vaya mostrando la salida. Y esto lo hago con el comando watch. Entonces yo daría watch espacio y el comando que necesito repetir. Es decir, watch espacio lsblk. El comando se repite cada dos segundos. Podemos variar el intervalo con la opción menos menos interval y un número, por ejemplo, cada cinco o diez segundos. Este comando también es útil si quiero ver el tamaño de algún directorio y ver cómo va creciendo a medida que se descarga algo. Estoy en Linux Debian. Si yo doy sudo du-sh, slash bar slash caché, slash apt, puedo ver el tamaño de la carpeta, que son los archivos .deb que se utilizan para actualizar el sistema o para instalar paquetes. Ahora tengo un tamaño de 127 megas. Entonces, si yo doy watch, espacio y todo el comando anterior, es decir, watch, espacio, sudo, du, espacio, etcétera, etcétera. Y al lado derecho, en otra consola de terminal, doy los comandos de actualización, es decir, sudo apt update y sudo apt update. Observen que va cambiando el tamaño de esta carpeta a medida que se van descargando los paquetes. Y un bonus extra, después de que termina la instalación o la actualización, los paquetes de esta carpeta ya no se necesitan. Así que yo los puedo borrar con sudo apt-autoclean y esto borra las versiones antiguas. O también puedo vaciar completamente la carpeta dando el comando sudo apt-clean. Y observen que al final solamente nos quedamos con 176 kilobytes de tamaño, es decir, menos de un mega.